Es curioso sí, te lo han traído a ti, efectivamente. Sí. ¿Lo estás viendo? Sí. Vale, pues lo voy a enseñar así. Ah, ¡Mira! Es muy bonito, es un poco cabezón, un poco cabezón. Pues iba a decir, la, la proporción la han clavado.